Bueno, vamos con la bulla del día y señores, la lidón, la lidón, eh, multa con 50 mil pesos a los jugadores por criticar en las redes sociales. Señores, ustedes saben que se ha vuelto en los últimos juegos de la lidón, eh, parece que hay unas extra eh, los árbitros han, han dado alguna, tú sabes, alguno, algunos no sé, llamados que no son... No le ha gustado. Entonces mm. dice aquí que la Liga Profesional de República Dominicana conoció acciones disciplinarias contra los jugadores de las Águilas, Junel Quismaya, eh, Rangel Ravelo y Jonathan Villar, por violación al artículo 64, 54 del reglamento para el torneo 2019-2020, que regula el uso de redes sociales por parte de los integrantes de la Liga, asociaciones asociados, jugadores, técnicos, profesionales de apoyo, cualquier persona vinculada a, o relacionada a la liga, a sus asociados y que, en, que entre otras cosas prohíbe de publicar o transmitir contenidos que pongan en tela de juicio la imparcialidad de un árbitro, su capacidad profesional o eh, dejen, denigren a su persona. Segundo, publicar o transmitir comentarios críticos a decisiones de la liga y sus órganos internos. Tercero, formular o difundir comentarios injuriosos, difamatorios o que de algún modo dañen la moral y la reputación de los... Eh, la reputación de los funcionarios de la liga o sus asociados, directivos, personales, técnicos dependientes o relacionados en el comunicado de la liga dice que los jugadores han citado incurrimiento en comentarios en sus redes sociales con relación a los árbitros que asocian en nuestro torneo y que a juicio de sus redes y a juicios perdón, de, la, de la presidencia de la lidón fueron interpuestos fueron irrespetuosos ...y ponían en tela de juicio la integridad y parcialidad de la capacidad de dichos árbitros... ...extendiéndose en el caso de jugadores Rangers-Relevo... ...también a los árbitros que accionaron en contra del centro de revisiones. Señores, eh, es difícil porque poder posible de que sí es una falta de respeto... ya eh, sabemos que los árbitros son una pieza esencial del partido... En, y entendemos que son personas que no podemos cuestionarla si ellos emiten, o sea, si dan su, eh, su veredicto de alguna jugada, aunque nosotros no, no estemos de acuerdo, tenemos que buscar. El lado, o sea, tenemos que tratar de entender. Pero hay, hay un sistema de cámara que puede ayudar al, al, al jugador. Exacto, como dice defenderse. aquí el, el centro de revisiones. Oh, wow. ya, uh -huh. El centro de revisiones. Entonces, ahora que existe ya el arbitraje, existe la, la pedida de revisión, y hiciste, hiciste ese centro de revisión que hace que la jugada que tú entiendas, tú sabes que tú dices, bueno, yo, esta jugada yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hace poco, creo que fue la NBA, LeBron James cargó la pelota en la mano, caminó varios pasos. Y en el momento el árbitro no, no le dijo nada, pero hubo una solicitud de revisión y eso hizo que le dieran una una, creo que fue una multa pequeña, algo así, y él tuvo que pedir disculpas. Entonces, en este tiempo donde la tecnología hace muy bien, hace un papel muy importante dentro de la liga, eh, creo que no es correcto que los peloteros estén opinando eh, así en las redes sociales. No, no es que esté mal porque usted opine, porque la libertad de expresión... No se ve bien, no se eh, ve bien. Eh, eh, o de la manera que lo está haciendo. Exacto, exacto. La libertad de expresión es... ¿Cómo le explico? Para que me Es un entender. derecho de todo el mundo, expresar, derecho. Pero... pero ¿qué pasa? Hay reglas. Hay un, fanatí, hay un fanático, hay un fanático que mira eso, eso que dice, Un por ejemplo, uno de los... Jonathan Villar, ¿verdad? Y los fanáticos de las Águilas, a ver que Jonathan Villar está secundando lo que ellos también piensan. Entonces, se van en contra de la liga, en contra de los árbitros, y eso puede perjudicar muchísimo sí. a la liga. puede formarse un caos. ¿Entiendes? O sea, cuando hay una, una decisión de un árbitro, el jugador sabemos que no está de acuerdo, puede guardarlo para él. O sea, para él, para él decirlo, o él buscar una forma que se mantenga solamente en el equipo o la liga pero hacerlo públicamente, lo que puede hacer es que fanáticos, por ejemplo, muchos fanáticos de las Águilas dicen, ya tienen claro, por esos comentarios que le están confirmando, los mismos ídolos que ellos ven, uh -huh. eh, ya ellos lo ven de esa forma, entonces... Esos comentarios, ellos le van a decir, ah, pues yo tienes razón, Se van a tener la crítica. Yo creo que ellos como líderes, porque ellos, son, ellos llevan una fanaticada muy grande, y muy, eferveso, muy, ¿cómo dice? muy eh, efervescente. efervescente, que es la de los, la de las águilas, igual como lo dice los eh, Eso puede perjudicar muchísimo al equipo, a la liga y al torneo. Y qué bueno que Lidón entonces hiciera eso, de Mortarlo. Sí, sí, yo lo, no, veo, te, bien, te, yo te lo veo, veo bien, yo lo veo bien. Como es. o sea tú te de acuerdo, neto no, no. claro sí hay que, hay que ir muy tarde. y hay veces que uno no está de acuerdo de se acuerda a la vez que pasó con el partido del Licea y de los gigantes que muchas personas no, tuvieron ese tiempo más es cosa mujer. hay que reconocer que por lo menos lo, lo que he visto en televisión porque no he ido a otro país todavía uh -huh. pero uno de los países que se juega el béisbol de sangre de como se juega como con un amor de verdad es República Dominicana pero también hay que entender que hay reglas y si uh -huh. alguien cometió una falta y aquí es bueno dice... que, que, la, que la pague, es bueno que la... Si, aquí... si Lidón entiende que esos peloteros cometieron una falta, que la paguen. Si los peloteros entienden que no, entonces que se presenten que, y Yo que... Yo le digo, usted está sujeto a un contrato. Eso es como, como los esteroides. Si usted sabe que, que la gente de, de los esteroides entiende, eh, la, la gran liga entiende que usted, si usa esteroides, eh, está tachado, está tachado. O sea, lo que tú tiene que hacer es no usarlo. Sí, sí la, la, las ligas se cuidan mucho. Mira, por ejemplo, a mí me dolió esa, esa noticia que vi ahora, precisamente hablando de béisbol en grandes ligas, ligas de Germán. Sí. Domingo Germán, me parece mira, que se mira, llama. Mira, de los Mira cómo o sea, en liga se maneja o sea, 81 ¿sí? juegos suspendidos por violencia intrafamiliar. Son cosas que lamentablemente... Yo por ser dominicano me duele, sobre todo que otro dominicano lo haga. Claro. Y qué sé yo, le, a uno le... le le duele esa cosa, pero la liga se cuida. Sí, se sí. Eh, eh, es, eh, eh, pasó también con Manny Ramírez una vez. Que yo estoy viendo a Franklin Mirabal atacando a este muchacho eh, de, de, del equipo, de, de los Yankees de Nueva York. Y recordarle a, a Franklin, que recuerda que el... Pero creo que tú siempre defiendes que Manny Ramírez tuvo, eso, tuvo un episodio parecido. Mm. Que le afectó. Recuerden que tuvo que, se, que ir a... Eh, que él se se convirtió en cristiano, fue cuando pasó ese, ese inconveniente, que ustedes no se acuerdan cuando cuando él quitó el micrófono desde la, desde la puerta. O sea, eh, hay muchísimas cosas que pueden afectar al, al jugador en su imagen. La liga tiene que cuidar. Que, y eso es bueno porque así eso evitará que existan eh, malas campañas, eh, malas jugadores que que están que tienen muchos seguidores, o sea, jugadores que están ahí en, en, en el terreno, pero que tienen miles de seguidores que... Quieren ser como, ese, como esos muchachos. O sea, yo siempre digo que muchos critican a LeBron James por ser de que supuestamente arrogante, pero el tipo tiene una vida disciplinaria familiar, que, que eso, tienes que verlo. O sea, claro. El tipo es muy, muy familiar. En eso es lo que yo siempre tengo mi dolor con la NBA y el béisbol, porque yo amo el béisbol. La NBA, lo veo o así, sea, hay que verlo. Es que ahí tengo entendido, tú me corregirás. Uh -huh. Es eh, Que ahí los que llegan a, a, a la NBA, son todos profesionales, ya han, han, han cursado una carrera sí, universitaria. Sí, sí, eh, lo que sí es por vía de, de, de... Si fueron firmados por el, la liga de Estados Unidos, uh -huh. es que allá es por universidades. Exacto. A, a la grande liga sí también es por universidades, pero solamente si estás en Estados Unidos. Si es de aquí, son escuelas. Qué, eh, qué diferente, pero... Eh, ejemplo, el mismo Lebron James, de One Way, el eh, mismo Kobe Bryant, eh, fueron son jugadores que tienen un... ...un ah, círculo pues son, familiar... ...son personas que tienen una carrera universitaria... ...están más preparados... O sea, Tiene una representación... Un ejemplo, LeBron James es muy... ...a la hora le puso hasta un, un canal de YouTube... ...a la hija de él, ¿tú esto? La hija de LeBron James es un canal de YouTube... ...o sea, eh, y, el, y está su esposa... ...la que se ha empezado con él... ...o sea, ese, ese, ese ejemplo familiar... Eh, ...ayuda mucho a que los fanáticos también... ...vean a estos muchachos como... ...que son un ejemplo de vida... Por ejemplo, no como algunos que... O sea, que algunos deportistas tienen un estilo de vida un poquito diferente, raro. Eh, de eso está Mayweather. My <ríe> Mayweather, eh, <es> que Mayweather <risa> lleva, lleva mujeres. Eh, una vez llevo muchísimas mujeres bailando y meneando, ya tú sabes que... Porque el tipo te gana muchos millones. Pero tiene una vida que tú la ves y muchos se dañan. Se dañan porque dicen, coche, pero yo quiero ser como Mayweather. y quiero no, tener el mismo no, estilo de vida. de más. dinero. un es decir, la